Después de tantas malas decisiones en materia económica, los venezolanos no estamos viviendo un proceso de dolarización. pero aún, estamos viviendo el desorden, la dolarización caótica. Me explico mejor. El Bolívar ya no representa lo que una moneda en cualquier otra parte del mundo puede representar. No acumula un valor porque básicamente se está perdiendo todos los días. No sirve de intercambio porque no genera confianza. Y además el propio Banco Central de Venezuela se encarga de devaluarla. Así que básicamente es una moneda despreciada de la cual la gente huye y no desea tenerla consigo porque básicamente pues, no va a durar mucho en el tiempo. Por eso la gente se refugia en monedas alternativas y no es solamente una. En zonas fronterizas hay por ejemplo pesos colombianos, reais brasileros, se manejan otras cosas, en algunos circuitos se pueden manejar euros, pero evidentemente en las ciudades se va a manejar mucho más los dólares sean en efectivo o sea por transferencias pero eso no significa que la economía se dolarizó, peor aún es caótica y ese caos justamente hace que no haya reglas escritas que de pronto en un local acepten dólares en efectivo, bueno, pasa porque se han relajado ciertos controles y porque el, digamos, se deja hacer, se deja pasar, pero como justamente no hay reglas escritas, no hay ni ningún ente regulador, no hay tampoco un estado con capacidad de poner ningún tipo de orden y demás, pasa que hay locales que aceptan determinado tipo de efectivo, determinado tipo que no, determinados valores sí y otros no. Unos te dicen que no aceptan billetes pequeños, otros te dicen que si el billete está doblado, que si está rayado y lo hacen porque les da la gana, porque tampoco ellos tienen criterio ni tampoco tienen garantía de que más adelante les vaya a funcionar. Entonces nuevamente al no haber instituciones lo que tienes es caos. Le das la vuelta a esto, y entonces te consigues también que hay sitios que dicen, bueno, sí, te acepto los dólares, pero solamente dólares, no pagos mixtos. No es que dólares y lo que te falta lo pagues en bolívares. Entonces, cuando quieres pagar con dólares, te dicen allá va, pero es que tampoco doy cambio. Entonces tú dices, bueno, ok, no te puedo pagar ni con bolívares, ni con dólares, ni me puedes dar cambio. Entonces, ¿con qué te pago? Y al final no hacen venta o al final se frustra la compra. Y eso es muy complicado. Por lo general, en los mercados siempre se consigue una solución porque hay incentivos. Alguien quiere ganar dinero y alguien necesita comprar algo. Pero en Venezuela incluso se da el caso que el que compra a veces busca otras ofertas y el que vende pues a veces no le interesa hacerlo y pues no pasa nada. Hablar de esta caotización es complicado porque en el fondo de verdad la gente está sufriendo. Porque ya llegamos a un punto en el que ni siquiera importa si se tiene o no se tiene dinero. A veces pasa que no hay el producto o a veces no importa si tienes o no el dinero, sino que el oferente pues no le da la gana o está esperando un mejor momento. Porque es que resulta que también los precios no solamente suben en bolívares, también suben en dólares y suben porque son más escasos, porque aumenta el riesgo de tenerlos, porque la reposición del producto es difícil o porque sencillamente tienen un valor real y mientras está subiendo hasta él, pues se ven cómo se va ajustando cada semana. Tener tantas variables encima hace que la gente dude, se frustre y que al final empiece a tomar decisiones económicas que pudiesen ser equivocadas y se toman sin todo el conocimiento necesario. Eso hace que Venezuela esté viviendo uno de los peores escenarios, porque ni hiperbolivarización, que parece ser una tendencia estatal, ni dolarización, porque no hay un ente central ni hay ningún tipo de decisión institucional para que eso sea así, sino que tienes toda esta mezcolanza, todo este zaperoco. Y con eso los venezolanos sentimos asfixia. Solución a esto, tratar de tener... Personas de confianza. Una de las cosas que puede resolver buena parte del juego económico es tener vendedores que uno conozca, de manera que haya mucha más confianza tanto con el que compra como con la posibilidad que tiene él de reponer el producto. Eso es difícil porque justamente construir relaciones es parte de lo complicado en momentos de tanta presión. Sin embargo, la gente va consiguiendo alternativas. Otra solución a esto es discutir, negociar, con el otro, ¿cómo van a hacer las transacciones antes de aventurarse a intentar hacer alguna? Porque si no están las premisas claras, nos va a salir muy mal. Así que no hay solución para esto, sencillamente la gente va flotando. Ocurrió en Zimbabue, ocurrió en Argentina, ocurrió en Nicaragua y ha ocurrido en cada país que ha tenido controles de precios ridículos, hiperinflaciones decididas por los estados y caos económico. Al final la gente siente orfandad, es lo normal y uno lo que hace es vivir el día a día.